El impacto, con usted habla de impacto, estamos esperando que tal vez sean cosas positivas que podría dejar, eh, las huellas que pueda dejar un movimiento volgario como este. Eh, ninguno, ningún impacto. Simplemente y eh, sí un impacto negativo en la intención de la población. La población en sentido general espera que estos grupos que los representan, que dicen que los representan, pues que pidan, trabajen, luchen por cosas que realmente beneficien a la población en sentido general. Lo que sucede es que en, muchas, en otras tantas oportunidades he estado planteando siempre a los grupos populares, a estos muchachos, a estos líderes populares, Tener la prudencia y la precaución necesaria como para no llegar, para evitar caer en el descrédito. Y ahí lo, ahí lo vemos. ya hay pero, un grupo que Pero ya con... es tarde, Antiguo. ¿Por qué, surge, ¿Por qué surge en este grupo que dirigenció o intentó dirige, eh, direccionar la, la, la, la huelga o el paro pasado? Bueno, porque es un desprendimiento del otro. Que tiene unos 4 o 5 años muy tranquilo, muy light. Muy chido. ¿Usted cree muy que.? Usted cree que.? Y entonces surge este, este grupo que al final eh, termina desacreditándose por el hecho de que. Mira, había dos cosas. Rain y Color -visión. Sí, primero, <coughs> o como los programas de la noche que estamos hablando ahorita. ¿Cuál? <coughs> cuál ¿Compitieron uno con sí, otro? Sí, sí, sí. Eh, las aspiraciones sí. a síndico a senador sí, y cosas sí. de esa, ¿Tú me entiendes? Porque creen que porque la gente lo ve... Bueno, hay un, hay un aborto de la naturaleza aquí, de que porque un programa se veía mucho, terminó siendo un, un, un funcionario elegido. Aborto de, de la política vernácula. Entonces, mira... La Entonces que, hay otros que también <risa> creen, que la, ¿creen que, que la historia se repite. Sí, que la historia se repite, <risa> que, <risa> que se replican los procesos. Sí, no, sí. cada proceso es individual, es independiente. Entonces, de ese paro de, del, pa, planteado... Dos días primero, la primera locura, dos días consecutivos, lunes y martes. Es como una extensión del fin de semana, es como si necesitaran irse a un resort y no quieren, como si tuvieran un gran trabajo el, el lunes que hacer, una, una, gran, una, tesis. una gran obra <risas> y entonces vamos a buscarnos la manera de cómo hacer una huelga. Como hacía ADP, que nunca hacía una reunión un sábado, un domingo, sino un viernes para tener vacaciones viernes, sábado y domingo, o un lunes, entonces tú ves cómo van caminando eh, los procesos que terminan en descrédito de las instituciones u organizaciones o de los líderes que las dirigen. Dos cosas habían que, eh, eh, o hubo en ese momento, que debieron haberse tomado en cuenta y terminaba eh, al grupo, a los grupos populares, haciéndolo más, eh, más creíble, con mayor nivel de credibilidad. Uno es el tema que esa huelga no pasaba por el tema de la pandemia. No estamos bien en nada. Y lo que estamos llamando es a, a, a la prudencia, a la tranquilidad, a no juntarnos tanto. Sin embargo, el día antes, recuerden, una, caravana. una, una caravana de dos o trescientas gente, cien gente o 50, las que fueran, uno arriba de otro. Por lo menos dos en un motor. El de adelante tirándole saliva al de atrás. Sin mascarilla ninguno de los dos. Y por ahí se va. Y lo segundo es. Que habían hecho un pacto, un acuerdo con las autoridades, firmado, para que en 21 días se hicieran todas las obras, unas 15 o 16 obras que se pedían, que era imposible materialmente, una locura o, o, materialmente, eh, humanamente imposible hacerlo. Entonces, habían dos factores que impedían que eso se cristalizara, de forma que al final los convocantes estuvieron trabajando fuertemente, viernes, sábado y domingo, a ver cómo sin que la gente se diera cuenta que no había condiciones para desistir de la, de la huelga. Entonces, ¿quién pierde San Francisco y Macorís? Le digo otro impacto antiguo, 4.000 personas que se dejaron de colocar la segunda dosis el lunes. La segunda dosis, entonces, de la segunda dosis de la, de, de la vacuna, porque hubo que cerrar. Y lo segundo es que cada día más la gente acude o, o recibe el llamado a huelga, por temor, más que por apoyo, y no se debe llegar ahí, porque le he dicho siempre, el día que San Francisco de Macorís no tenga esos grupos populares, San Francisco de Macorís se la va a ver difícil, porque mira, en los 20 años de, del partido de, de gobierno del PLD, no hubo un funcionario de nivel que hiciera algo por San Francisco de Macorís, que representara a San Francisco de Macorís, ni hubo una organización o institución, nunca, ...que pudiera tener autoridad para llegar al Palacio a negociar o a pedirle, arrancarle, como dicen los muchachos del los grupos populares, ...arrancarle la reivindicación y la construcción de las obras que necesita San Francisco de Macorís. Al extremo de que el PLD tuvo en estos últimos eh, 16 años, de Danilo y, Le y Leonel, que el 26 de enero se celebra aquí, se mudaba el gobierno y nunca hubo una reunión con la sociedad civil, con el pueblo, con el empresariado de San Francisco de Macorís, para, para que le planteara, vamos a hacer, eh, necesitamos esto, necesitamos esto, como hace Santiago. ¿Por qué? Porque entonces lo reciben los políticos, el empresariado se queda por allá y los grupos populares se quedan por, acá, por aquí. Entonces, esa huelga eh, terminó muy mal, esa convocatoria, mejor dicho, terminó muy mal por el hecho de la, de, la, de la disimilitud de criterios entre los convocantes, entre los organizadores. Tanto es así que cuando se desinfla, cuando se declara que ya que desinflada la huelga a las 11 de la mañana, en la, a través por la coordinación de la, del comercio y el empresariado eh, adscrito a la Cámara de Comercio, es a las 11 que se desarma la, la, la, la, la huelga prácticamente. Ahí viene la discusión de los propios convocantes de que si es a las 6 de la tarde, que es a las 6 de la mañana. Y hay otro que dice que no, que es a las 48 horas que convocamos. Y hay otro que dice vamos a reunirnos para... Eso es mal, que asesorado, mal asesorado, mal asesorado. Pero ¿tienen asesores? Pues yo pa creo que no. Parece que sí. No puede ser. ¿O tienen uno que quiere sustituirlo a ellos en el liderazgo, en salir por televisión y convocando huelga? Tendrá, tendrá, ¿Tendrá valor para salir a aprender goma y a tirar piedra? Pero sí para salir en la televisión. Es que aquí, mira, la capa la capacidad de división que nosotros vivimos en San Francisco de Macorís es lo que nos va a matar. Mira, ah. te repito, a la, para, para esta huelga prácticamente surgieron tres tre grupos. El que tiene cinco años de vacaciones, que era el, el protagónico siempre, tiene cinco años de vacaciones. Eh, uno que como que se desprendió en, en los arbores de la, de la convocatoria Y el nuevo eh, grupo que se, ha, que se ha erigido como el representante de la población Antigua, no todo tal vez es negativo Porque si bien es cierto que ese impacto O por lo menos el, el mensaje que te deja ese, ese intento de huelga Que se hizo el lunes pasado eh, No es menos cierto también que por parte de nuestras autoridades también se envió ese mensaje. Las huelgas, los llamados a huelga se dan y se desmontan, y las desmontan las autoridades cuando se da lo que se dio el pasado lunes, o que es lo que se dio hace un mes. Se convoca una huelga, los movimientos, lo que se hacen llamar nuestros representantes, convocan a una huelga, y las autoridades acuden a ese llamado, a reunión, y ofrecen villas y castillas que van a resolver esos problemitas ¿verdad? problemitas en el sentido de que, que puramente las autoridades pueden resolverlo, las que son responsables por eso utilizo el diminutivo, entonces yo entiendo Antigua, que la parte positiva que tiene este movimiento obrero, que tienen estos jóvenes que convocan a huelga, es dejar al descubierto la irresponsabilidad de nuestras autoridades porque tienen las herramientas en las manos para resolver y atender estos llamados, por lo menos mínimamente, y no lo hacen. Entonces, nos vemos que cada seis meses, eh, qué sé yo, cada ocho meses, todos los años, nos vemos envueltos en este tipo de situación. Mira, Entonces, eh, cuando usted decía que, que los movimientos huelgarios eh, y esa gente que se involucraba, y hablando sobre la parte negativa que tienen, que tiene, el impacto negativo que tienen estos llamados abuelas, yo creo que esa parte también hay que, hay que verla como positiva, dejar descubierto muchas veces la irresponsabilidad de nuestras autoridades, que año tras año e históricamente es más de lo mismo. Mira. Cuando hago el comentario, lo hago con un sentido crítico respecto a, a, a la preocupación que he sentido siempre, últimamente, siempre. Yo digo, pa perdón, Pre para no cargarle todo el dado. No, pero, pero ah. ahí voy. Dos cosas en el comentario. Procuro mostrar mi preocupación por, por el, el, el estado de descrédito en que pudieran caer los representantes de los grupos populares o los convocantes a huelga, porque recuerda que te decía... ¿Qué será de San Francisco Macorís si, si, si por malos comportamientos o falta de estrategia e inteligencia en las convocatorias estos grupos desaparecieron porque esos muchachos hacen lo que yo no soy capaz de hacer? Entonces yo tengo que aupar porque esos sectores operen, funcionen en la sociedad pero con un sentido de inteligencia, con un interés general. Entonces mi comentario va dirigido a la preocupación que tengo de que pudieran desaparecer no es de manera de, de, de quererlo marchar, y que. No, no. Que sigan trabajando para crear cada día más credibilidad. Mira cómo es el caso de la Marcha Verde. El, el Luis Abinader hoy es presidente. No es por el trabajo del, del PRM necesariamente. Es por dos razones. Porque por la Marcha Verde y ese tipo de movimiento, ese despertar de la sociedad, colectivo de la sociedad. Y el descrédito en el que cayó el, PL, el partido de la liberación dominicana por estar haciendo cosas o prometiendo cosas con las que no podía cumplir. Entonces a eso que me refiero en mi comentario. Lo segundo que hablo, que dejo resaltar, hago resaltar en mi en mi comentario es respecto al impacto de la huelga pasada en el desarrollo de San Francisco de Macorís. Es el el tema de la división. Recuerda que te decía ya al final que prácticamente ahora hay tres grupos de convocantes a huelga, tres grupos populares, tres, tres grupos dentro del sector de los grupos populares. Tres salieron ahora, te repito, uno que estaba de vacaciones hace cinco años, uno sí. que nació ahí en el árbol... Sí, el, este eh, que era uno sí. y se convirtieron en y, dos. Exacto. Entonces, y, los, y, y ahí mismo, debo, no debo dejar de, de, de resaltarte, ...que esa misma división, ese síndrome de la división que vive San Francisco de Macorís... ...de por vida, señores... ...es la única institución donde en el sector comercio hay cinco, seis o siete organizaciones e instituciones... ...para dirigir el sector comercio... ...pero en ese sector comercio no está el empresariado... ...que tiene también otro... Otra, ...pero aquí hay, oye, un, oye, aquí hay una asociación para el desarrollo de la provincia de Duarte... ...y hay un consejo regional de desarrollo... ...y hay otras instituciones... Y, Se igual, oye, los mismos fines, oye igual, los mismos igual están los funcionarios del gobierno. Recuérdate la, la intervención con, eh, de preocupación del senador la semana antes en pleno hemiciclo en el, escena, en el Senado. Casi gritando porque los funcionarios no, sí. le pon, no, no le ponen caso. Entonces, aquí mismo también el síndrome de la división está inquistado en el liderazgo político. Porque antiguo, yo le voy a preguntar, ese movimiento volado del lunes, se llegó a un acuerdo, se, par se detuvo la huelga, se detuvo la que inició el lunes y otra que se tenía prevista también, y que ta esa se para tumbó. Fin de o sea, yo se le cayó desde usted, antes. ¿y, y, y esos contactos antiguos, esos sectores, el sector comercio, el sector empresarial, los movimientos populares y los funcionarios, ¿se mantiene ese contacto ese, para, para evitar que en un mes, en dos meses más, volvamos a vivir lo misma